Por defecto, NumPy crea arrays de tipo int64 si le introducimos números enteros. Vamos a ver cómo podemos crear arrays de otros tipos. Empezamos y los creamos de la misma forma. Aquí escribimos nuestra lista de enteros, pero si queremos que sea de otro tipo, escribimos de type igual y aquí tenemos que especificar el tipo de dato. Escribimos np y el tipo int8 lo creamos y visualizamos el array efectivamente aquí nos dice que es de tipo int8 si lo escribiésemos con print no notaríamos ninguna diferencia vamos a comprobar con el atributo data type que efectivamente es de 8 bits 8 bits, aquí lo tenemos y ahora vamos a ver el tamaño que ocupa cada uno de los ítems para ello Utilizamos item size y como es de 8 bits debe ocupar solo y exclusivamente un byte. Efectivamente. Ahora lo que vamos a hacer es crear un array pero con elementos flotantes de 32 bits. 4.7, 4.8. Y de la misma forma le decimos que el tipo sea np.float. 32, lo ejecutamos y visualizamos, comprobamos su tipo nuevamente, el tipo es 32 en flotante y vemos que el tamaño en vez de ser 8, pues es solamente 4. De esta forma si cargamos en memoria los arrays con estos tipos de datos podemos ahorrarnos un poco en memoria.